Así es, muchas gracias. Nos encontramos en la carretera Nagua, salida a Cabrera, donde miembros de la DGZ están apostados aquí visualizando el tránsito y mirando que todo transcurra con normalidad. Los miembros de seguridad de tránsito y transporte terrestre se encuentran aquí desde tempranas horas de la mañana. Todavía los vemos eh, con trabajando arduamente visualizando que el tránsito en esta salida transcurra con normalidad y que los transeúntes cumplan con las normas de tránsito, dígase que los vehículos de carga eh, que está prohibido circular desde este jueves 6 de abril a partir de las 6 de la mañana, excepto algunos eh, que tienen permisos como son eh, de medicamentos, alimentos y otros que sí pueden transitar debido a que tienen ya sus permisos, pero a velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y por y solo por el carril extremo derecho. También los motores máximo dos personas por motor, es decir, el conductor más un pasajero y es obligatorio el uso de casco. y Las camionetas no pueden montar pasajeros en la parte trasera. También ellos nos cuentan que van a estar supervisando las personas que no anden con su cinturón de seguridad, también los que estén bajo los efectos del alcohol en una avenida como pueden ver muy trans transitada realmente estamos viendo que según va pasando las horas ya son eh, aproximadamente la ya ya está cayendo la tarde y estamos viendo cómo aumenta el flujo de vehículos en esta carretera Nagua Cabrera Así que nosotros vamos a estar aquí mirando eh, el trabajo de los miembros de la DGC. Ahí estamos viendo en las imágenes donde ellos están parando vehículos, mirando que todo esté en orden, que la persona ande con su documento, con su debida documentación. Y vemos un gran número de agentes de la DGC que están apostados en esta carretera. Ya vemos algunos que ya están revisando documentos. Estamos viendo los motores, cómo pasan con su, sus cascos. También hemos visto vehículos de carga que muchos han pasado con su debida documentación. Nosotros estaremos aquí y también iremos a otras carreteras de Nagua, otras salidas. Son tres salidas que tiene Nagua. Nosotros estaremos aquí siempre poniéndolos al corriente a todos ustedes de lo que está pasando en este municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. En esta emisión especial de Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Yo soy Iliana Durán y retorno con ustedes al estudio.